lloré sin darme cuenta que la vida me estaba haciendo un gran favor y lloré lo hice muchas veces lloré hasta que me quedé sin lágrimas mis ojos estaban adoloridos en mi corazón ni hablar en más de una ocasión me sentí impotente me sentí débil, porque no entendía. No entendía por qué sufría tanto. No entendía por qué la vida me hacía sufrir así. Sí, la verdad, lo di todo de mí y más. Lloré sin darme cuenta del gran favor que la vida me hacía, de la gran oportunidad que me estaba dando para levantarme otra vez lloré y lo hice una y otra vez porque tenía razones por ella por una persona que en realidad no merecía ni un pequeño gesto de cariño de mi parte hola amigos sean bienvenidos a be les saluda ricardo niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal Solo les pido que se queden hasta el final de este video para que entiendan esta reflexión por completo. Y me dejan en los comentarios qué mensaje les ha dejado realmente. Por favor, pónganse los audífonos, cierren los ojos y conéctense con mi voz, que esto apenas comienza. La verdad... Perdí la cuenta de cuántas veces he llorado por amor, y no me considero débil. No me gusta vivir con ese nudo en la garganta. ¿Que ha aguantado las ganas de llorar? Sí, lo he hecho, pero solo para no arruinar algún momento. Ahora veo lo injusto que he sido conmigo mismo. Y es que, por no hacerle daño o incomodar a los demás, me hiero más y más. Y me costó mucho entender que la vida me estaba haciendo un gran favor. Me enseñaba que no era el final. De hecho, todo lo contrario. Un nuevo comienzo. Me enseñó que mientras una ventana se cierra, una puerta se abre. Y esta viene con un sinfín de oportunidades. Creía que las personas fuertes no lloraban. Tenía ese erróneo pensar, porque no sabía. Habían cosas que no entendía, sentimientos que jamás habían tocado mi puerta. Pero la vida me dio una gran lección. Bueno, me ha dado varias ya. Y es que de amor no se muere. Y es la verdad. El amor que no funciona solo te hace más fuerte. El amor que no es recíproco, tarde o temprano, te enseña quién vale y quién no. El amor que engaña no sirve, porque no es amor. Y así, sin más. La vida es sabia. Lo es en todos los aspectos. Nos enseña que nos podemos caer sin nada de energía y levantarnos con las pilas puestas. Nos enseña que el dolor es pasajero, siempre y cuando lo manejemos. Nos enseña que el sufrimiento puede ser un poco útil. Pero solo un poco. Porque nos ayuda a sanar las heridas. Sí, nos ayuda a limpiarnos de adentro hacia afuera. Y ese es el único antídoto para un corazón destrozado, para unos ojos llorosos y para un alma herida. Para entender un poco los favores que nos hace la vida, solo debemos abrir muy bien los ojos y ser un poco pacientes. No esperes que las heridas sanen de la noche a la mañana, aunque claro este proceso puede llevarse a cabo de una manera un poco más rápida si decidimos ya dejar a un lado lo que nos ha hecho sufrir e intentar iniciar una vez más alguien una vez me dijo que los corazones tranquilos tienen la dicha de disfrutar de la paciencia estos son capaces de comprender que guardar la calma durante un mal momento nos puede ayudar a evitar muchos días de tristeza la verdad es que lloré hasta entender esto último y fue ahí cuando comprendí que el amor es solo para valientes para personas que saben amar de verdad para personas a las que los factores como la distancia y el tiempo no les afectan esas personas son en las que se puede confiar porque saben lo que es entregarse y sufrir con toda el alma son personas bondadosas dichosas por dar amor para entender que debemos ser pacientes la vida suele actuar de una forma tan extraña que puede dejarnos un poco perplejos a veces nos quita aquello que tanto amamos porque merecemos algo mejor, acción de la que no nos percatamos y solo la tachamos de cruel. Y a veces nos quita para entender que no encontraremos a alguien igual jamás y lo hace para enseñarnos a valorar a quien tenemos a nuestro lado. Para entender, debemos dejar de tragarnos las lágrimas y evitar que ese nudo en la garganta se haga más y más grande. Debemos dejar de escondernos detrás del dolor, detrás del rencor, detrás de una sonrisa falsa. Debemos aceptar lo que está ocurriendo y hacerlo con la cabeza en alto. Tal vez con un poco de lágrimas en los ojos, pero estas ya cesarán. para entender los factores que nos hace la vida no debemos permitir que la rabia nos consuma nuestro corazón se sentirá adolorido y querrá tomar las riendas de la situación y la verdad es que tenemos la última palabra y aunque él merezca desahogarse no puede desbordarse lloré sin darme cuenta que era lo peor y dirás que esto tal vez sea un poco exagerado pero solo imagínate mira tu pasado por un momento ¿has llorado por alguien? tal vez no lo quieras recordar y te comprendo perfectamente pero solo quiero que entiendas que aquel dolor sanó y que hoy eres alguien fuerte solo quiero que entiendas que esas noches en vela esas terribles noches en las que te ibas a la cama con lágrimas en los ojos fueron necesarias para ayudarte a sanar porque sí, lo fueron las lágrimas purifican el alma y gracias a ella y al gran favor que te hizo la vida hoy vives tranquilo ya sea para que cuentes con una pareja o no hoy eres feliz no es así Aún hay algo de dolor por ahí, pero nada que un poco de tiempo no pueda sanar, nada que un poco de amor propio no ayude a sanar. No permitas que una mala experiencia te obligue a cerrar las puertas de tu corazón a alguien que está dispuesto a hacerte feliz. Vamos, seca ya esas lágrimas. Lo sé, aún duele pero tus ojos ya están cansados de tanto llorar y tu corazón quieren darse otra oportunidad para amar ¿se la vas a negar? ¿vas a dejar que el miedo se apodere de ti? ok, tal vez no quieras estar con nadie y pienses dedicarte en ti pues bien, hazlo, cree en ti, quiérete Ámate y ayuda a tu corazón a sanar.